Saludos comunidad biocéntrica Hoy quiero hablar de, de la facilitación de ser facilitador y facilitadora de biodanza porque me parece que es un tema suficientemente importante como para que reflexionemos juntas y juntos sobre el significado y el sentido de ser facilitadora y facilitador Te digo todo esto Porque En la formación De, fa, de, faci, de, de biodanza Para ser facilitador y facilitadora de biodanza Me surgen cuestionamientos Que, que, que me apetece compartirlos contigo Para para crear espacios de reflexión y que nos, que nos ayuden a, a nuestros propios procesos de, de, de facilitar, de, de, de, de crear espacios que sean realmente biocéntricos, haciendo honor a nuestra misión de vida tal y como propuso Rolando Toro prácticamente en su lecho de, de desencarnación en la formación de biodanza las escuelas yo entiendo que por un proceso de, de rentabilidad pues incluyen como un pack en el que si no tienes claro ser facilitador o facilitadora de biodanza pues no pasa nada porque puedes formar parte de la, de la, de la formación y obviar la parte de metodología que se da al final de los tres años y entonces pues no tienes el título pero te sirve como un proceso de desarrollo personal entonces yo me cuestiono este, este formato me lo cuestiono con, dentro del pensamiento crítico. Porque yo tengo la sensación y, te, y, y mi experiencia me dice que los grupos de violanza, cuando son llevados con, con el rigor de de la propuesta biocéntrica, del principio biocéntrico y de la progresividad en el desarrollo del proceso de integración, no podemos olvidar que hay eh, grupo de iniciación, grupo intermedio o avanzado, grupo de profundización y... Grupo de radicalización de vivencias En este proceso de 3-4 años Más o menos Hay todo un proceso Tremendamente importante de transformación En todos los niveles Porque estamos hablando de un proceso de integración Entonces Si los grupos de biodanza son espacios para, para vivir, para vivenciar ese proceso de, de integración humana, de reeducación afectiva, de reconstrucción del ser para ser en el mundo, aquello que eres, ¿no? sin más. ¿Por qué en las formaciones se ofrece ese espacio de, de desarrollo personal en una formación. ¿No es suficiente el grupo de biodanza en su progresividad hasta la radicalización de vivencias? Yo tengo la sensación de que sí. Que el proceso de formación para ser profesora, profesor de biodanza, tal y como pone en el título, que por propuesta de Rolando Toro, más que profesores que enseñan, somos facilitadoras y facilitadores que facilitan que el proceso de integración se dé dentro de una metodología biocéntrica propuesta en el modelo teórico de biodanza. ¿Para qué? crear espacios dentro de la formación con personas que no tienen claro ser facilitadores y facilitadoras, si no, no tienes claro quiénes los grupos de hoy danza para hacer tu propio proceso de transformación. Cuando alguien decide ser facilitadora, facilitador, está en, en otro compromiso. En un compromiso de cuidar el grupo. No solo de un proceso personal que también existe, sino es el de cuidar el grupo para que se dé el proceso de, de, de, de integración, de transformación, de ser en el mundo. Y, esa, y ese proceso, de cuidar el grupo implica una, una, un compromiso con una misma, con la vida y, y con las personas que van a participar de tus grupos en la que tú vas a ser la facilitadora. Muy importante. Las formaciones de biodanza están otorgando ese espacio para saber cuidar el grupo de biodanza. O nos enseñan a, a, a la metodología de biodanza, a crear una sesión de biodanza orgánica, a a saber cómo se hace y a cuidar el grupo. ¿Nos enseñan a cuidar el grupo? Ahí en la formación, tal como se da, eh, al menos aquí en Europa, en la mayoría de los sitios que yo conozco, no puedo hablar de Sudamérica, porque no tengo el gusto de, de, de participar de formaciones o... Sí que participo en debates y hay toda una temática bastante interesante, pero yo me voy a ceñir a lo que conozco personalmente. Porque es lo que me da seguridad en lo que hablo. Lo otro es algo en lo que yo participo, escucho y entiendo que es verdad, pero no puedo hablar de eso. Voy a hablar de lo que yo conozco y lo que yo conozco aquí, ...en España y en algunos lugares de Europa y tal... ...en algunos lugares de Europa... ...son... ...formaciones... ...como... ...facilitadores de biodanza... ...duales... ...al servicio de la vida... ...y al servicio... ...del capital... Bueno, está bien, ¿no? Está bien, pero... A mi entender... Dentro del margen de error del entendimiento... Ser facilitadora y facilitador de biodanza... Teniendo el principio biocéntrico en el centro... Y sin, y sin ánimo de, de, de levantar ninguna bade, bandera en pro de nada. Sino con el ánimo de la coherencia existencial, que es la propuesta biocéntrica. Ser facilitador tiene que ver mucho, no solo con un proceso personal, por supuesto, que es indispensable... Sino con un proceso de aprender a convivir en el grupo de biodanza como facilitadora, facilitador y miembro del grupo a la vez. Dos en uno. Que sí, es la vida así. Todo es así. Yo soy mujer pero tengo mi parte masculina y mi parte femenina y la integración pasa por esa integración de yin y de yang de noche y día, de luz y oscuridad entonces es esa integración entonces, ¿nos enseñan en las formaciones a ser facilitadoras, facilitadores y miembros del grupo? O nos quedamos en el antiguo paradigma antropocéntrico donde el rol de facilitar, de ser facilitadora, facilitador, es suficiente. No, no es suficiente. No lo es. Para nada. Y es un proceso bien interesante el estar ahí en el grupo, facilitando y participando del grupo a la vez, ocupando el lugar que me corresponde a cada instante, y, con, y permitiendo que con ese, con ese vivir, el ocupar mi lugar a cada instante, en el papel que realmente me toca vivir en ese momento, en esa circunstancia. Con eso estoy acompasada con el proceso personal de cada una de las personas en su propio proceso de ocupar su lugar en el mundo en cada instante. Es un temazo, es un temazo importantísimo. Nosotros venimos de un paradigma muy, muy exigente que nos ha dicho o eres una cosa o eres otra. ¿O eres heterosexual o eres homosexual? Y tantas cosas así. Pero no. El mundo no es o. Oh, es y. Hay una conjunción que une una cosa con la otra. Yo soy facilitadora y soy miembro y ese, esa es la gracia. Esa, esa es la, el, el, la, la, el proceso de facilitar. Esa es la verdadera misión. De ejercer mi vocación, ejercer mi oficio de facilitadora sin perder nunca de vista que formo parte de la comunidad y que en el mismo momento en el que yo estoy ejerciendo como facilitadora en momentos que debo hacerlo porque es así hay otros momentos en los que ese rol no es el que protagoniza sino el de ser miembro, el de formar parte de la comunidad, como comunidad, como persona, persona, del latín personare, para sonar, para hacer una composición musical, donde todas las notas se conjuguen, Y hagan una, un armónico cada uno, ocupando su lugar como sujeto individual y como sujeto colectivo. A mí me parece este tema un gran tema, un gran tema que hay que revisar en nuestra comunidad biocéntrica. Hay que revisarlo, hay que revisarlo en comunidad y hay que re revisarlo hacia adentro también dónde estás colocada facilitar tiene que ver con el cuidar quiere decir su significado es reflexionar pensar, reflexionar entonces el cuidar el cuidar tiene un gran componente reflexivo como nosotros que tenemos el principio biocéntrico como nuestro eje, nuestra guía para, para hacer acciones correctas, basadas en la vida, en el centro, tiene que ver con, con, con una reflexión, con ir hacia afuera, observar, mirar y... ¿Volver hacia adentro y desde dónde estoy haciendo las cosas? ¿Qué es lo que ha aflorado sin darme cuenta cuando yo he hecho he dicho esto, lo otro? Rolando Toro fue muy muy claro con la misión de la facilitación de biodanza de los espacios biocéntricos, fue muy claro es una misión sagrada porque la vida es sagrada sagrado de sacro, el hueso del sacro que conecta cielo con tierra tierra con cielo pero nuestra misión es que se haga en la tierra lo que está en el cielo no podemos olvidarlo esto y cuando estamos aquí en la tierra estamos como inmersos en el engaño, inmersos en el engaño. Y, nuestro, y nuestra función, nuestro único objetivo en realidad en la vida es el desenmascarar este engaño y ser en el mundo, en la verdad, que no es tuya ni es mía, es, es. Entonces, reflexionar en... en en la facilitación que es ser facilitadora de biodanza, de espacios biocéntricos, donde el principio biocéntrico está en el centro, es un, un universo en sí mismo, en movimiento constante, para revisar, para, para llamarnos la atención para dialogar, para autoevaluarnos individualmente y como facilitadoras. ¿Existen estos espacios en las escuelas de formación de biodanza? En educación biocéntrica sí, sí que existen, específicamente existen. de gran riqueza porque ahí se disuelven muchos, muchas creencias que les otorgamos el, la etiqueta de verdades cuando son sencillamente procesos se desenmascaran egocentrismos encubiertos, en discursos, estructurados en el cuido, en el cuidar, que son pseudo historias de amor y servicio a la vida. Bien, creo que este tema es un tema que vamos a seguir recurriendo en, en otras ocasiones Porque creo que es muy importante, muy importante Si, si así lo sientes, comparte tu pensamiento, tu, tu sentir, tus experiencias Te escucho aquí, en los comentarios, en los mensajes particulares de la vivencia y el coraje es coraje de aquí el coraje de aquí es reina y rey entonces qué soberana o y soberano somos al servicio de qué ¿De quién? <risa> Seguimos. Gracias por escucharme. Si te gusta lo que comparto y cómo lo comparto, sígueme en mi canal de YouTube, Teresa Tendero, y también en el canal de Telegram, t.me barra inclinada, universo biocentric. Gracias. Amor y servicio. Siempre.